Hola, muy buenas chicos. Entramos de lleno ya en el estudio de la membrana mucosa, ¿de acuerdo? Y como hemos visto en el vídeo anterior, bueno, pues las membranas mucosas se caracterizan porque, porque tapizan cavidades que se abren al exterior, ¿vale? A un ambiente exterior externo, eh, pues, eh, ¿dónde vamos a poder encontrar esta mucosa? Eh, esta membrana mucosa la vamos a encontrar en el tubo digestivo, ¿de acuerdo? Comentaros que el lumen del tubo digestivo lo vamos a poder considerar, pues, eh, pues un ambiente externo. Eh, como hemos también visto, las membranas se formaban por combinación de tejido epitelial y tejido conectivo. ¿De con lo cual pues lo vamos a poder encontrar con que en primer lugar con una primera capa de células que es el tejido epitelial, ¿vale? Y una capa subyacente que voy a dibujar aquí, ¿vale? Que estoy representando como Tejido conectivo. Entonces voy a ponerlo aquí. Eh, ta, ta, ta. A ver, aquí tenemos lo que es el tejido epitelial. Tejido epitelial. ¿Vale? Y tenemos también tejido conectivo. ¿Vale? Vale. Eh, ¿Qué va a pasar a este tejido epitelial? Este tejido epitelial no está flotando por ahí, ¿de acuerdo? Sino que está unido, ¿vale? Tiene un soporte, una base, ¿de acuerdo? ¿Nos acordamos de cómo se llama esta base? Perfecto. Esto es la membrana basal. ¿Vale? Además, en el tejido epitelial yo voy a poder encontrarme también, bueno, pues con otro tipo de... De células ¿vale? que estoy dibujando aquí. Voy a borrar esto de aquí para que se nos vea chachi. Perfecto. ¿Cómo se llama esta célula? Bueno, pues estas células son células caliciformes. ¿Vale? Son las encargadas de secretar moco. Y bueno, ah, el tejido epitelial, lo que sí, eh, no va a ser el mismo tejido epitelial, o sea, en todo, por ejemplo, si me, eh, hablo del tubo digestivo, no va a tener todo el tubo digestivo el mismo tipo de tejido epitelial, sino que eh, este tejido epitelial, esta capa de revestimiento, va a ser variable, ¿de acuerdo? En distintos tramos del intestino, pues yo por ejemplo voy a encontrar que unos, base, unos tramos será un, tejido, eh, pues un epitelio simple cuboide, en otros eh, será escamoso, ¿vale? Y en otras partes del intestino, del tejido, sí, del intestino me encontraré pues, con un epitelio pseudoestratificado. ¿Vale? Entonces, bueno, todo esto lo iremos viendo cuando estudiemos el tejido digestivo. Eh, me falta comentaros algo. Sí, el tejido conectivo, cuando hablamos de membrana mucosa, ¿vale? ¿Vale? va a recibir un nombre particular. Y el nombre que va a recibir es el de lámina propia. ¿Qué me queda? Simplemente señalaros que eh, podemos encontrar las membranas mucosas pues, en el aparato, en el tubo digestivo, en vías respiratorias y vías urinarias por ejemplo. ¿Vale? Y funciones que va a poder desempeñar, pues sabemos que eh, va a ser desde la defensa, ¿de acuerdo?, eh, frente a entrada de eh, organismos patógenos, al interior del cuerpo. También va a eh, estar involucrada en la secreción, ya sea de moco como de enzimas, ¿vale? Y eh, también en la absorción, pues, de alimentos. Pues no nos queda nada sobre la membrana mucosa. Pasamos ahora a estudiar la membrana seosa, que también tiene su aquel. Venga, hasta ahora, chicos.